Buenos días, hoy vamos a ver cómo usar desref, un nuevo ejemplo en el que aclarar un poco su funcionamiento. En este caso, lo que vamos a hacer es tener un ejemplo en el que en esta celda mes vamos a indicar un número de mes y en la celda ventas vamos a devolver el número de ventas correspondiente a ese mes. Esto se podría hacer con un buscar v, buscando el 5 en esta columna y al encontrar el 5, devolver el valor del lado. Pero esto implica una búsqueda y es una forma de trabajar muy lenta y muy costosa de programación eh, para el Excel. Sin embargo, podemos usar la función desref porque sabemos que esto está cinco casillas más abajo y podemos poner una celda de referencia, ya sea por ejemplo celda de ventas y usar las demás para localizarse y evitar hacer una búsqueda que no es algo que sea necesario en este caso. Vamos a probar cómo funcionaría. En este caso, cogemos la celda, vamos a fórmulas, insertamos función, tengo ya desref aquí seleccionada y desref, el primer valor que le tenemos que poner, es una celda que va a ser la celda base a partir de la cual nos vamos a desplazar. En este caso, vamos a coger la primera celda de arriba, la B1, que es la de ventas, y a partir de ahí nos vamos a desplazar. En este caso, sabremos que el valor que está en la celda F1 va a ser el número del mes y a partir de aquí la primera celda abajo va a ser el 1, así hasta el 12. Entonces en filas podemos poner la de mes. Columnas no nos vamos a desplazar para ningún lado, vamos a mantenernos en la misma columna, por lo tanto vamos a poner un 0 y alto y ancho sería para desplazar, hacer un rango. En este caso no nos interesa, lo vamos a dejar como está. Aceptamos y vemos que para el 5 nos devuelve 2700, que se coincide con el mes 5. Si ponemos un 8, por ejemplo, nos devuelve inmediatamente el 15.841. Evidentemente, como decíamos, esto podríamos usar un buscar V. Pero si el mes, en lugar de estar así, estuviera en texto, por ejemplo, y nosotros introdujésemos el mes simplemente con números para facilitar el trabajo, no sería posible hacer una búsqueda ya que este número 8 no existe. En esta tabla esta es una fórmula muy sencilla que nos permite pues localizar una celda a partir de una celda base si conocemos el desplazamiento necesario para llegar a ella si tenéis un poquito de imaginación le podréis sacar muchísimo partido a este tipo de, de fórmulas hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos el próximo día